¡Hey! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al canal de nuevo Hoy chicos les voy a enseñar una cosa súper sencilla El encuadre y la medida de la fotografía Por ejemplo, nosotros cuando tomamos una fotografía en Instagram Como sea horizontal, como sea vertical La fotografía te lo pone predeterminado como un cuadrado Para mí lo personal es súper aburrido esa fotografía Ya que quita mucha información como de los lados de arriba Como, los lados de los de los como el de los lados de los lados Qué interesante, me acaba de salir solo y no me di cuenta. Ok, vamos a poner este ejemplo. ¿Ustedes están viendo esta ciudad? Nosotros si nos subiéramos a Instagram, esta fotografía saldría cuadrada. Quita mucha información de esta imagen. Vale, lo acaban de ver. ¿Cómo quita todos los edificios que están a los lados? Quita. Eso nosotros lo queremos. Queremos que salga absolutamente todo. Por eso les voy a enseñar las medidas de Instagram y las medidas que tenemos que poner en la foto para que salga todo hoy les voy a enseñar dos tipos de fotografía una sería horizontal y otra vertical ok vamos con el primer ejemplo lo mejor por una fotografía de forma horizontal es que demuestres el paisaje que tienes a tu entorno por ejemplo esta fotografía queda muy bien con el paisaje, con una playa, con el mar, con una montaña ¿entienden? eso es lo mejor voy a poner esta fotografía ok ya entiendo lo que estoy diciendo en cambio, si nosotros hacemos una foto de forma vertical no estaría muy bien, a no ser que estemos demostrando algo en específico. Ahora vamos con el segundo tipo de fotografía, que sería la vertical. Esta vertical funciona más que todo con los retratos, por ejemplo, si queremos poner un modelo enfrente y queremos, y queremos sacarle el cuerpo completo, nosotros no podemos tomar una foto en horizontal, ya que van a salir los lados, entonces giramos la cámara, la ponemos en vertical para que salga todo el cuerpo. Qué queda mejor con esta fotografía un objetivo 50 o 35 milímetros también hay otros objetivos claro están pero estos son los que más se recomiendan y son los más básicos en la fotografía para que salga un campo desenfocado para, para que el modelo resalte más ok entonces ya les expliqué la teoría de esto pero no les he explicado la prueba si nosotros nos metemos en la aplicación de Lightroom en nuestra computadora nos da a elegir la fotografía como queremos el tamaño para Instagram nosotros cuando tomamos una fotografía como tanto vertical y horizontal ya tiene un tamaño predeterminado por la cámara nosotros lo, que vamos a hacer es nosotros lo que vamos a hacer es acomodarlo para Instagram ya que Instagram tiene unas medidas específicas como tanto horizontal como tanto vertical cuando nosotros tomamos la fotografía en forma horizontal nosotros nos vamos a Lightroom no importa que sea Lightroom como puede ser también una aplicación en el móvil lo importante es que le demos a recorte vale en el recorte nosotros vamos a elegir las medidas si vamos a hacer un formato horizontal tienes que ser la medida de Istran, e que son 1080 x 1350 píxeles vale no al tamaño de centímetros ni metros ni nada píxeles en cambio cuando nosotros vamos a hacer una fotografía en formato vertical nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que acomodar el recorte de 900 por 1600 que es lo normal que es lo normal en los tamaños de los smartphones ¿vale? Y bueno chicos espero que les haya gustado el video Ya se ha sido todo Ha sido súper fácil lo que le acabo de explicar En realidad son tips para mejorar la fotografía En realidad no es nada de la cámara, no es nada de la edición de colores No es nada de Photoshop Solamente es el tamaño de la fotografía, el encuadre y para montarlo en nuestras redes sociales como puede ser Instagram. Espero que les haya gustado el video, puedes darle un buen me gusta apoyando este video, apoyando el canal. Puedes poner un comentario para saber si te gusta, para saber si estás gustando el canal, lo que estoy haciendo. Suscríbete al canal totalmente gratis, le dejo aquí mi Instagram que estoy montando una foto muy buena. Y nada chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.